Presento este webinar, ¿vale? Eh, bueno, está marcado en el, en el curso online del cual estáis participando, ¿vale? Sobre el emprendimiento en economía social y otra manera de, de cambiar el, el entorno en el que vivimos. El webinar de hoy consiste en conocer la economía social y solidaria desde dentro, ¿vale? Entonces, por ese motivo, eh, hemos contado, pues bueno, con tres iniciativas. En principio, he tirado de iniciativas de la comunidad de Madrid que nos resultaba más sencillo. Y bueno, os presento que tenemos a, a Verónica, que ella forma parte de la cooperativa de electricidad madrileña La Corriente. Tenemos a Ana, de, de Teatro del Barrio, que también es otra cooperativa de aquí de Madrid. Y también tenemos a Villa, que es del supermercado La Osa, también es una cooperativa que ayer justo pasé por primera vez porque me he mudado ahora a Villa, a la zona, bueno, llevo poco en Madrid, me he mudado ahora por Tetuán y ayer dando un paseo ya ya localicé, ya tengo vistos, ¿vale? Depende. Entonces, os, os comento. Eh, la idea es que cada una de las tres hable como 15, 20 minutos, nos cuenten sobre su experiencia, en base, bueno, por pues lo que ellos quieran contarnos. Le hemos pasado un pequeño guión, pero es libre. Que cada una nos cuente y luego abramos como una media hora de debate entre todas, ¿vale? Que participemos. Es un poco el, el guión establecido. Ya le he dicho a ellas que, como se sientan más cómodas, que si quieren hablar 15 minutos y luego hagan preguntas o que si quieren. Eh, que se intervenga lo, al final. Bueno, eso ya cada una nos lo, nos lo irá diciendo. Yo en un principio había pensado que. Eh, Villa, no sé cómo te ves para. ¿Te parece empezar? A ti. Eh, estoy cargando la PPT. Vale. Cuando pues me entonces, la, cuanto me la cargue. Vale, mientras... pues si quiere empezar, Verónica o. Pues os lo agradecería porque mi ordenador ya no es una última vale. generación y lleva pues su... nada. Vamos con Verónica, te, te, te animas. Gracias, Julio. Y gracias, Verónica. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, voy, a, voy a compartir la presentación. Vale. Mira, yo un segundo y ya te dejo. Es que os voy a copiar aquí como un corchito. Lo voy a poner en el chat para las personas que, que quieran. Eh, vale, por, si quieren interactuar por ahí por dejar el poco puesto para ver que si, queréis, si tenéis pensado en emprender en algo y por si no os habéis presentado en el foro del curso online, si os queréis presentar por ahí, vale también intercambiar o, o algunas opiniones a lo largo del curso y nada, y sin más os dejo con con Verónica, ella es la responsable de Administración y Finanzas, ¿verdad Verónica? De la corriente. Ya me ha dicho que no es lo que suele hacer normalmente de comunicación, pero yo ya he estado con ella en alguna y os digo que, que es maravillosa. Así que es toda una suerte y bueno, contar con Verónica, con Villa y con Ana. Yo estoy súper contento de, de este pedazo de webinar que nos ha quedado y de también con todas las participantes que estáis. Así que ya no me enrollo más y le doy paso a, a Verónica. Bueno, eh... A ver, voy a ir, voy a, tengo una presentación, pero voy a ir contando rápido diferentes eh, aspectos del emprendimiento para que luego, en lo que os parezca más interesante preguntar o ¿no? que genere un poco más de, de inquietud, eh, podamos responder ¿no? si no, acaparo toda todo la, el tiempo y la, yo creo que lo interesante de estas cosas es interactuar. Entonces bueno, nada, La Corriente es una cooperativa eh, de consumo eh, y de Madrid se, se, pero tiene eh, su, su ámbito en todo el territorio español y eh, se esto son es un poco las preguntas y bueno y, y, y se generó eh, a partir de eh, un grupo de personas que estaban motivadas y estaban eh, intentando mm, eh, promover un, un, una forma de, de consumo diferente en cuanto a, a la energía, ¿no? Habían principios. Que, que los movía, la, la justicia social, eh, la, la, la transformación, la, la, la, la transparencia, eh, un modelo sostenible principalmente en su momento. Eh, este grupo que con esas motivaciones se, se empezó a, a, a construir, eh, estamos hablando de 2015, eh, fue, eh, es verdad que eh, todo emprendimiento social Muchas veces no surge, no surge solo, no surge dentro de algún entorno que facilita su, su desarrollo. Y en el caso de La Corriente, eh, un programa promovido en Madrid eh, en, en esa época, que era Mares era un proyecto de incentivo de la economía social eh, que se trabajó eh, en varios eh, ámbitos de... Y en diferentes sectores de desarrollo. Bueno, la corriente surgió sí, dentro y se pudo eh, inicialmente despegar dentro de, de lo que fue el proyecto Mares, eh, impulsado por el ayuntamiento, que había un espacio donde se, se dedicó muchos recursos y, y, y hubo un entorno favorable para el desarrollo de esto. Eh, el proceso de constitución de la, de la cooperativa fue bastante largo, es un sector, la energía es un sector, aparte de, de, de hoy en día, que está eh, como está, es un sector eh, bastante complicado, eh, requiere tener mm, no solamente un capital importante para su, su funcionamiento, sino también eh, determinadas eh, licencias y, y, y, y gestiones, es un, es un sector muy regulado, y, y, bueno, y eso implica que desde el 2016, que, que se conforma la cooperativa, hasta el 2019, eh, eh, todo ese proceso, ese tiempo fue un proceso de, de, de constitución y para poner en marcha eh, esta, este emprendimiento. Eh, como, aparte del grupo, vamos a decir, promotor, que surgió con esta, con esta idea, lo que era necesario es, eh, era crear la masa social, la masa social que respaldara la iniciativa. Y todos los, los, eh, los valores y los principios con los cuales se fueron construyendo, sí que encontró... Una, una respuesta social y poco a poco se fueron haciendo la masa social necesaria y también eh, el requerimiento de, de, de capital. Además de los socios y socias que se fueron uniendo a este proyecto, hubo una... Hubo una una acción de crowdfunding para eh, se necesitaba inicialmente el capital que permitiera hacer todas las gestiones para eh, eh, lograr la habilitación es una, una una habilitación para poder comercializar energía en el mercado y gracias a ese a ese crowdfunding que se hizo se lograron el el, el monto eh, que permitió hacer esa gestión y eh, ya en el 2019, cuando la cooperativa estuvo en situación de empezar a, a funcionar, eh, principalmente el recurso que tuvimos, el único recurso que tuvimos para poder eh, empezar a funcionar fue el capital de los socios y socias. No teníamos trayectoria, no teníamos currículum eh, financiero. Eh, y, y si no se tiene trayectoria desde el punto de vista económico, es difícil ir al mercado y conseguir financiada, financiación para, para trabajar. Eh, por lo tanto, la forma en que la corriente pudo realizar eh, ese paso fue mediante la aportación de capital de los socios y de las socias de, de la cooperativa. Eh, ¿Por qué una cooperativa? Bueno, aquí es, eh, o sea, surge el, el propio, la propia iniciativa, como surge, era difícil eh, imaginarla con, otra, con, otra, con otro perfil jurídico que no fuera la cooperativa, además de, hay siete, siete principios básicos de la, del cooperativismo con los cuales eh, estamos absolutamente eh, todos eh, de acuerdo y, y, y, y, y nos parece la forma eh, en que el emprendimiento podía llevarse adelante eh, como os decía, detrás también estaba la misión social eh, y eh, también el, una de las cosas importantes a la hora de, de generar este tipo de proyectos era el, el tema de, de, de democrático, ¿no? la participación y la democracia. Son dos elementos que, que distinguen eh, fundamentalmente un modelo y otro en, el, en el, lo que es economía social y economía convencional. ¿No? En, en las cooperativas, como vemos representado el tema democrático y el tema y la participación, es que eh, todos los socios y socias que son dueños, por decirlo no, por asimilarlo al otro concepto, eh, participan y tienen voz y voto en, en, la, en la toma de decisiones. Eh, esto, aparte del de, de, de resto de, de principios cooperativistas, estos son elementos que veíamos muy importantes para este tipo de, de proyectos. Luego, eh, un tema importante que siempre nos... No, no, nos diferencia a la hora de ser cooperativistas, es el tema de cómo, dónde están las prioridades y cómo se asignan los beneficios. En, en las cooperativas, si vamos a comparar lo que es economía social, y economía eh, convencional, en la economía social lo que tenemos en el centro son las personas, ¿no? Principalmente eh, lo que vamos siempre a estar resguardando y a estar poniendo en el centro a la hora de tomar decisiones van a ser, no va a ser el capital, en contraposición de, del otro modelo, sino van a ser las personas. Y eh, el, el objetivo principal de la economía convencional, de las empresas, por ejemplo, del oligopolio que tenemos como eh, la estructura del sector, eh, del sector eh, eléctrico, es eh, la maximización de beneficios. ¿no? En, lo, en el modelo de economía social, no tenemos eh, el objetivo, el fin, no es, y la prioridad no es maximizar beneficios. ¿no? Entonces esa es otra, no, no quiere decir, y eso, esto es diferente de, de ser un proyecto viable o no, y tener viabilidad económica, que eso es necesario para cualquier emprendimiento, eso es un sin ¿no? eh, Bueno, entonces... Otra característica importante de por qué elegir una estructura de este de, de, de cooperativista es que los requerimientos, esto igual puede estar, pero esto no se modifica eh, eh, muy, muy comúnmente, ¿no? pero con estos son, son datos y, igual de hace unos años, pero los requerimientos para configurar una cooperativa eh, son menores que eh, en un emprendimiento individual Y lo principal eh, importante en este tipo, cuando se, se, se está pensando, es eh, eh, el, cómo asumimos el, el riesgo de un emprendimiento. no Lo socializamos o lo concentramos. En el caso de una, de una cooperativa, el emprendimiento, el riesgo, lo, lo estamos socializando también. El beneficio también. Pero es una cosa importante a, a, para, para impulsar un proyecto de, de este tipo. Eh, cuando empezamos a funcionar en 2019, eh, tuvimos que mm, empezábamos de cero, no había histórico de, de la gestión, por lo tanto, sí que nos respaldamos en un en, en, en plan de negocios inicial con mucho detalle, pero también con muchos supuestos y que luego eh, eh, fuimos... Eh, consolidando con datos eh, reales. ¿no? El proceso siempre se hizo oh, mm, procesos presupuestarios para poder proyectar y poder tener controlado la gestión económica que es en definitiva lo que nos permite viabilidad o no en un proyecto. Eh, pensar que estoy hablando desde mi... Desde mi, desde mi, desde mi profesión y desde mi trabajo, ¿no? que es todo el área económica financiera, entonces un poco también les, os doy este enfoque. Eh, la, bueno, la inversión inicial ya os comenté cómo fueron y agregar que el, el, año, pasa, el año pasado tuvimos un proceso eh, bueno, con el sector, no, no solamente la corriente, todas las empresas del sector energético sufrieron de el incremento de los precios, de unas exigencias de garantías ante los organismos reguladores de, de, de, del sector de, de, de generación, ¿no? donde tenemos que comprar la energía, y eh, un cambio de los porcentajes de IVA, bueno, una serie de, de, de sucesos que eh, nos llevaron a, a un problema de liquidez importantísimo para poder funcionar. Esto, eh, muchas, muchas de las cooperativas... No muchas. Algunas de las cooperativas, este hecho, las, las han llevado a tener que dejar de, de comercializar dadas las condiciones del mercado actual, y lo que hicimos otras fue eh, solicitar a los socios y socias una aportación adicional de capital voluntario para poder seguir funcionando. La cooperativa La Corriente lo hizo y tuvo la, el respaldo y la respuesta de los socios. So so so. O sea que es una la otra opción hubiera sido ir al mercado, y, y solicitar financiación mediante el mercado con costes más altos y, con, y a veces con la disponibilidad o no que se puede tener en estos, en estos casos. ¿no? Eh, ¿Cómo se invierten los beneficios? Bueno, en, en, en, los, en las empresas, en las organizaciones cooperativas, eh, hay una forma de... Eh, vamos a decir, hay tres... Eh, eh, obligatoriamente hay tres fondos que hay que cubrir antes de, cualquier, antes de hacer cualquier cosa con, lo que se, con, con, con los beneficios que se hacen, ¿no? y es bueno, la reserva obligatoria, como en todos los casos, pero hay un fondo específico de educación, formación y promoción, y, y este fondo sí que es una diferencia eh, que, que, que, que en otro tipo de empresas no está, son fondos que luego, justamente como lo dice el nombre, se utiliza para... Para estos, para estos fines. Y, bueno, y luego la reserva voluntaria. En el caso de las cooperativas no quiere decir que no puedan distribuir beneficios, sí que se pueden distribuir. Eh, luego, en cuanto a cómo funcionamos, eh, actualmente la corriente está constituida por cuatro... Por, por, tenemos Os doy las cifras más o menos para, para que tengáis la referencia de, de qué de las socias y socios eh, Estamos alrededor de 800 socias y socios y unos mil contratos de, de, de, que gestionamos de suministros de energía. Y bueno, eh, somos cuatro trabajadoras y trabajadores y seis personas en el Consejo Rector. Eh, tenemos flexibilidad horaria, eh, teletrabajamos, eh, tenemos un, un espacio de co-working eh, y... Eh, el año, la asamblea mm, pasada, se, eh, se aprobó el, el, el reglamento de régimen interno que amplía algunos eh, beneficios para las sociedades trabajadoras. Eh, con relación al la, a la, tema este de las medidas de atención emocional, mm, en principio no, no, no, no aparecimos eh, como organización y pensamos, vamos a tener esto. En realidad esto surge luego que estamos en la marcha y que empiezan a haber determinadas circunstancias. Esto La corriente eh, es un emprendimiento bastante joven, por lo tanto vamos en curva de aprendizaje y van surgiendo determinadas eh, situaciones que nos van poniendo desafíos cada día el tema de tener meditación atención emocional eh, ha sido un tema que ha surgido el año el año pasado en momentos de mucha tensión de crisis y que y que como te, por tener las personas en el centro es necesario este tipo de lo mismo que, que, que que personas que dentro de la cooperativa se interesen y que eh, trabajen, por ejemplo, con los aspectos de, del cuidado, ¿no? del cuidado entre las personas que, que trabajamos y, y formamos parte del proyecto. Entonces, sí, tenemos un, un comité tripartito para generar, que, donde está representado el consejo rector, eh, socio, una, una persona de, de la masa social y un, una trabajadora. Y ese, ese comité es el encargado de eh, poner en funcionamiento todos los mecanismos de mediación y gestión de los conflictos que puedan surgir. Eh, hemos, estamos aprendiendo, en todo esto estamos aprendiendo. De hecho, eh, ahora actualmente vamos a participar. Eh, los, eh, los compañeros y las compañeras de, de unos talleres sobre eh, comunicación no violenta, como un paradigma ahí de, de, de gestión de conflictos eh, que, por los cuales se, se, se trabajan todos estos temas. Pero sí que hay un compromiso importante desde este punto de vista. Luego sobre retos, y el reto principal actualmente es la transición energética que está en el, en el sector y, en el, y, en, y, y, y lo oímos por todas partes. ¿no? Principalmente La Corriente tiene un departamento que a partir de un proyecto europeo en el cual participamos ha desarrollado, que es el, el departamento de proyectos y que está eh, trabajando en la línea de, de los autoconsumos, tanto individuales y colectivos. El desafío principal que tenemos a partir de esta crisis, es eh, lo antes posible eh, empezar con proyectos de, de generación. No es fácil dado el tamaño que, que tenemos, pero es uno de los retos más importantes que actualmente tiene la corriente. Y luego, el, lo, vamos a decir, el otro ámbito de desarrollo eh, eh, es, son la, las comunidades energéticas, ¿no? que vendrían a ser también, falta regulación, falta transponer la regulación europea al marco español, pero que ya está teniendo un desarrollo muy, muy, muy grande por la necesidad que hay. De, de, de, de encontrar alternativas eh, a la generación y que no sean solamente el autoconsumo, ¿no? Entonces, esto es un, un, un hecho que que genera muchas expectativas y en el cual estamos poniendo recursos y esfuerzos para poder desarrollar desde la corriente. Y luego con relación a, bueno, como os conté, el, el emprendimiento no surge aisladamente. no La, la economía social, eh, yo creo que lo más importante que tiene es que, que se encuentran apoyos. Hay que, se buscan y se encuentran apoyos. Trabajamos eh, con unión renovable y con el mercado social, pero... Juntos eh, en muchos aspectos. El año pasado se hizo con el mercado social un, un, una campaña entre todas las, el, las eh, organizaciones que formamos parte en el Metro de Madrid. Eh, con Unión Renovable y las demás cooperativas de energía estamos continuamente llevando adelante diferentes, diferentes iniciativas y nos vamos eh, apoyando mutuamente. Y luego te, en, en, en el sector eh, tenemos varias ¿no? eh, organizaciones con las que colaboramos y con las que hacemos trabajos conjuntamente por pues Economistas sin Fronteras. Pues por aquí, te, por aquí termino. Vale, perfecto Verónica, increíble. Bueno, pues... Lo que estoy pensando es que igual... Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sé que ha sido todo un reto que lo, hacerlo en el tiempo que te pedí. Muchísimas gracias, eh, porque lo has, lo has hecho súper para los 20 minutos solo que te había dado y todo lo que tenías que contar. He contado y... los titulares, pero bueno, sí, ahora lo que sí, sucede sí. luego... Yo he puesto el enlace a la web, ¿vale? También, por persona que personas que quieran luego conocer un poco más sobre la corriente. O Bueno, también lo que he pensado es que vamos a hacer las tres intervenciones mejor y luego hacemos media hora de preguntas para todas, genéricas, ¿vale? Porque igual una pregunta, pues las podéis contestar las tres o de diferentes enfoques. Entonces, si os parece, eh, ahora después de Verónica, damos paso a, a Villa, si te si parece bien a él también. Y luego al final podéis ir anotando las preguntas sí. allí o si os, os las vais anotando en un cuaderno o algo, como queráis lo que veáis mejor. Y luego dejamos media hora final, ¿vale? Para hacemos preguntas y así pueden responderlas las que... Bueno, la persona en concreto o quien quiera. Vale, bueno, muchas gracias Verónica y damos paso a Villa de, del supermercado cooperativo La OSA, ¿vale? Buenas ¿Dónde? tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es José Antonio Villarreal, todo el mundo me conoce por Villa. Soy promotor y fundador del supermercado cooperativo y participativo La OSA. Es un supermercado donde mayoritariamente hay... Eh, productos ecológicos, como un 80%, pero eh, la novedad es que también tenemos productos convencionales, ¿para qué? Para que podamos hacer toda la compra en un mismo espacio, como, como voy a tratar de decir. Este proyecto es un proyecto bastante complejo, con lo cual voy a tratar de ir a vuela pluma por muchas, por muchas y para, para ceñirme a los 20 minutos y luego espero vuestras preguntas. Voy a tratar de compartir pantalla, ¿vale? A ver, ahora mismo te vemos en negro, creo. Ahí estamos. Ahora perfecto, sí. Vale. Perfecto. A ver si soy capaz de dar pantalla completa. Bueno. Prueba en ver. A ver, ahí donde pone Ver. Ver. Uh... No lo veo, pero casi se ve bien. ¿Se ¿eh? ve bien? Pues sí. venga. Igual bueno, con un ves... doble, clic en la... doble clic en la imagen. No, nada, no he dicho nada. No, voy a ver, en... ya la última, organizador de diapositivas o patrón, no lo sé. No, bueno, no, no toco, a ver si me lo cargo y tardamos más. Bueno, eh... la comunidad de la OSA es una comunidad que, que ha decidido... Eh, tener un supermercado es una comunidad de consumo responsable que ha decidido pues tener un supermercado para ello para hacer posible una alimentación sana y un consumo responsable para la mayoría de las personas de esta ciudad es el objetivo de la OSA desde el principio o sea, intentar que la gente se alimente lo mejor posi posible dentro de un marco de consumo de un marco de consumo responsable en el año 2014, el acceso a productos sostenibles en la ciudad de Madrid y en pleno centro, os aseguro que era terriblemente limitado. Empezábamos a hablar de ecológico y la gente nos decía, ¿eco qué? O sea, era algo como bastante sorprendente. Simplemente la gente que veníamos de grupos de consumo autogestionados, pues te sabíamos un poquito de todo esto. Entonces, la, la historia de, de la OSA, que es cortita, pues es una búsqueda de soluciones que permiten hacer posible... Que el consumo responsable sea una opción para todos y para todas. Breve historia de la OSA. En el 2014, eh, mi compañero Tomás y yo pues, montamos eh, un grupo de consumo, veníamos de la autogestión y montamos pues, un grupo de consumo gestionado, donde nosotras hacíamos la mayoría de las tareas y eh, se nos rodearon aproximadamente unas 65 familias. En el 2016 dimos el salto a la tienda ecológica eh, además, teníamos un grupo de consumo eh, y ahí reunimos como en torno a 200 familias a nuestro alrededor. Como no podía ser de otra manera, como ha dicho la compañera de la corriente, pues en el 2018 apareció Mares y gracias a Mares, pues pudimos eh, montar un grupo promotor y pensar en el salto de escala de que 2D pronto sería la OSA. A finales del, del 2018, 19 eh, en plena en plena pandemia en diciembre pues nace nace nuestro querido supermercado nuestro en el 2018 se produce como os he dicho el contacto con, con, con, un, con un nuevo modelo de gestión que no conocíamos. Vale, entonces se presenta en España el, el documental eh, Parque Slow Food Coop, que es un, un nuevo modelo de gestión de cómo se gestiona en Nueva York un supermercado que tiene 17.000 socias y que había eh, allá por el año 1973. Parque Slow Food Coop está en Brooklyn y que sepáis que, que uno de sus claims o uno de los, sus eh, datos más importantes es tener buenos productos a, a bajos precios. Entre ellos, eh, un, ellos... Eh, presumen de tener entre un 20 y un 40% más bajos que sus que sus competidores. Por supuesto, llevan desde el año 73. Con lo cual, el, el primer, la primera respuesta que, que, que, que, que, que, di, que la OSA dio es un salto de escala. Ese salto de escala que propició pasar de una tienda de 50 metros cuadrados a un supermercado de casi 900 metros cuadrados, en el cual encontrábamos mayores volúmenes, entraran ya las economías de escala y sobre todo buscar una continuidad y una estabilidad en el aprovisionamiento, que como veis ahora mismo es bastante, bastante importante. La segunda parte de la respuesta, la autogestión, que sepáis que eh, en, el, en nuestro supermercado es imprescindible para poder comprar, hacer tres horas de tareas en el supermercado cada cuatro semanas, porque nuestro supermercado es un supermercado que solamente es para socias y para socios. Por supuesto, tenemos diferentes fórmulas para que la gente eh, tenga una experiencia de compra, pero la compra eh, en concreto, la compra solamente la pueden hacer los socios y, y las socias. En todo esto, en toda nuestra cooperativa, igual que el Club de Parque Slow, pues lo que, es, lo que son los socios, hay un equilibrio entre la parte profesional y la parte voluntaria, por así decirlo. La tercera parte de nuestra respuesta fue la cooperación, la colaboración y aspirábamos a, a ser parte de una red cada vez más amplia de personas y organizaciones comprometidas con el consumo responsable. Siempre todo consumo consciente, consumo responsable, salto de escala, intentar buscar cooperación, intentar buscar eh, poner a esas personas y al medio ambiente en el centro. Esas serán nuestras, nuestras maneras. Y entonces, pues para ello... Eh, Compartimos el objetivo y trabajamos junto con, con nuestros proveedores y proveedoras agroecológicos y también organizaciones sociales de, de barrio, locales y otras cooperativas y grupos de consumo eh, en España. La red de cooperativas, eh, la red de supermercados cooperativos, os he puesto esta... esta... Esta diapositiva para que veáis que no estamos solas. En Estados Unidos eh, esto es un movimiento que tiene ya más de 64 coop creo que todo esto se ha quedado bastante antiguo eh, con los nuevos datos que tenemos y con los nuevos datos que tenemos es que eh, sabemos que en casi cada gran ciudad de Estados Unidos hay un supermercado cooperativo con sus diferentes matizaciones, ¿eh? que sepáis que cada supermercado cooperativo en el fondo funciona de una determinada manera. Nosotras, nuestro espejo es Parkers Low Food Co. y La Luz en Francia, eh, donde nuestro claim es llegar a buenos alimentos a, a los precios más, más bajos posibles. En Francia, en el 2014, fue cuando se abrió el primer supermercado La Luz y a raíz de él pues van ya más de 25 proyectos, pero yo creo que esta... esta la mina también está un poquito atrasada y ahora mismo hay más. Por supuesto, Bélgica, Suiza, Italia, Austria y más países de, de Europa tienen sus supermercados cooperativos ¿Cuál es la foto en España? Bueno, pues la foto en España es que ya en Zaragoza hay, en Valencia, en Barcelona, en Pamplona, en Manresa, en Valén, en Barcelona, en Alicante, en Córdoba, hay eh, en Madrid, tenemos eh, a Supercop, eh, Madrid que está en el mercado de lavapiés y que eh, dentro de poco esperemos que pueda, que pueda abrir y... Que sepáis que el fin de, este fin de semana nos marchamos a, al primer congreso de, de supermercados cooperativos que va a ser en Zaragoza, va a ser una asamblea fundacional donde vamos a participar 10 eh, supermercados que somos los promotores y queremos ampliar la red hasta aproximadamente unos 25 supermercados que hay ya en toda España. Pero bueno, ¿qué es la OSA hoy? Bueno, pues la OSA hoy es una Disculpad, es una comunidad con más, con 1.297 socios, con casi 3.300 socios cooperativistas, con proveedores, con vecinos y con todas sus familias. La mayoría de, nuestras, de nuestros proveedores y proveedoras comparten nuestros valores y se sienten parte de nuestro proyecto. Apostamos por la agroecología y por el circuito corto. Esto no quiere decir que solamente el pequeño productor y la pequeña productora tengan cabida en la OSA. En la OSA también tenemos... Eh, empresas, proveedores proveedoras y nacionales como pueden ser Gumendi que es una empresa familiar que factura un auténtico pastón pero en por ejemplo en, en, el, en todo lo que es en convencional trabajamos con una multinacional suiza pura y dura que nos trae todos los eh, productos convencionales desde la MAO a, hasta, hasta el PAN BIMBO ¿por qué? porque nosotros no teníamos experiencia previa en el trabajo de de alimentación convencional y a raíz de, del contacto con una persona socia de la OSA, pues nos pareció más sencillo eh, introducir, introducir esta faceta. La OSA, como, como podéis ver, es una organización viva y que aspira a, a poner los cuidados en el centro y sobre todo la alimentación, el medio ambiente y sobre todo el bienestar de las personas a través de, de un consumo más consciente, más responsable. La experiencia de compra en la OSA es una experiencia que fomenta todo eso, es una experiencia de compra muchísimo más tranquila, mucho más sosegada, una experiencia de compra donde las socias se van preguntando y la verdad es que los, los, la formación, la autoformación que, que hace el supermercado es, es, bastante, es bastante positiva en todo esto. No se nos puede olvidar que la OSA es un proyecto social de base económica sin ánimo de lucro, pero por supuesto sin ánimo de pérdida. Lo tenemos que tener bien claro las personas que emprendemos, las personas que, que, que queremos desarrollar un proyecto cooperativo, las personas que queremos eh, guiarnos por los principios de la economía social y solidaria. Como he dicho antes, la, el supermercado es nuestra principal herramienta para que, ayudar a que, nuestra consum, hasta que, a que nuestra comunidad consuma de otra manera, mucho más sana mucho más justa, mucho más sostenible. En el fondo, lo que pensamos es que la manera en la que se consume y se produce ahora mismo es la que no es sostenible. Y como no, poco a poco, no vayamos madurando en consumir de otra manera, creo que, que esto se nos acaba. Creo que el consumo es una herramienta política, es una herramienta que la podemos hacer día a día y tenemos que poner eh, nuestros dineros donde tenemos nuestras ideas. Es un auténtico sinsentido pertenecer a la economía social y comprar, <coughs> y comprar en Amazon, disculpad, y comprar en Amazon, si es puntual, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero... Por ejemplo, ese tipo de situaciones y sobre todo con la pandemia y con el incremento del de online que ha habido, pues ha habido un, un, auténtico, un auténtico crisis de, de todos los proyectos de, de economía social y solidaria que se han visto muy debilitados por dos años eh, absolutamente muy duros. Nuestra superficie, 400 metros cuadrados de superficie comercial con... 3.000 referencias de producto, un surtido que apuesta por los productos ecológicos, pero también tenemos convencionales. Tenemos cinco líneas de productos. Esas cinco líneas de productos son un ecológico premium, un ecológico, un ecológico que se puede encontrar en la OSA y en pocos sitios más de Madrid, ejemplo, huevos majadal. Luego tenemos un ecológico de marca reconocible, todo lo que es la marca Umendi o cualquier otro tipo de, de producto ecológico que venga de una, de una marca más reconocible para las consumidoras de, de producto ecológico. También tenemos dentro de nuestro sortido eh, el producto artesano. En España hay un gran producto artesano de cercanía, de proximidad, que no es ecológico, pero también tiene una buena calidad. Productos convencionales de marca reconocible, como pueden ser la, la cerveza Mao, y también tenemos productos eh, convencionales de marca blanca. Para eso utilizamos la marca blanca de esta empresa que os he dicho antes. Una de las grandes eh, soluciones de la OSA es que acabamos con la gincana de lo ecológico, las personas que consumíamos en ecológico eh, antes de llegar a los supermercados cooperativos teníamos o los grupos de consumo o ecocentro o alguna, alguna tienda pero teníamos, lo llamamos eh, la gincana de lo ecológico, teníamos que para conseguir toda nuestra cesta de la compra teníamos que hacer muchas compras, muchos, muchos viajes, ahora toda tu compra la puedes hacer en un mismo, en un mismo espacio. ¿Cuál es nuestra política de compra? Nuestra política de compras, estos son nuestros criterios para la hora de seleccionar un proveedor o proveedora, ¿de acuerdo? Es primero el impacto ambiental, cómo está producido ese, ese producto o alimento, lo cerca que viene, nuestro criterio es cuanto más cerca mejor, eh, una solución ética, la solución ética es básicamente cómo tratan las personas, cómo tratan esos proveedores, esas empresas a sus, a, a sus, a sus empleados También nos importa muchísimo, muchísimo, muchísimo la calidad de los productos. Por supuesto, el precio. No todo el mundo puede llegar a, a, al, al precio a veces mmm, muy elevado de determinados productos ecológicos y de ahí que al ser un producto, un proyecto sin ánimo de lucro, todos nuestros beneficios se reinviertan en la cooperativa para obtener mejores precios de nuestros productos, beneficios cuando los, empezamos a tener, cuando los empecemos a tener. Y luego también eh, atender a las necesidades de nuestra comunidad. Para eso tenemos el libro de sugerencias, donde nuestros socios y socias se ponen en contacto con las personas que nos dedicamos a la gestión del supermercado y a las compras, para hacernos saber que, qué productos quieren que tengamos en nuestro supermercado. Nuestro modelo de, de organización es una cooperativa participativa, es una cooperativa de consumidoras y de consumidores, pero que también tiene socios laborales y este proyecto eh, comenzó como una andadura, como una emprendeduría de dos personas, pero que apostamos siempre y en todo momento por la, la fórmula jurídica de cooperativa. Hay una serie de, de obligaciones que tienes en la cooperativa, la única es... Hacer tres horas cada cuatro semanas en tareas del supermercado y luego hay otras tareas que son de carácter voluntario eh, para ayudar al crecimiento y a la consolidación del, del proyecto. Como, como hemos dicho, forma jurídica la cooperativa. La toma de decisiones totalmente democrática, con una asamblea general, hacemos del orden de tres asambleas en pandemia, hemos tenido que hacer más porque fue muy, el primer año de la OSA ha sido bastante, bastante, bastante duro y tenemos un consejo rector en el cual hemos pasado eh, en el último consejo rector de cinco personas a nueve para que las decisiones sean más plurales y para que veamos más perfiles de la OSA tomando, tomando decisiones. Aparte de todo esto está el equipo profesional o staff que se ocupa de la gestión del supermercado y todo lo que son las compras. Nuestros financiadores nuestros financiadores han sido financiadores éticos, Triodo, Fiare y COP57. Nuestro presupuesto fue aproximadamente de un millón y pico de, de euros. El 60% de, nuestro, de nuestra financiación la financiación la aportó la banca ética y el 40% eh, han sido, ha sido de nosotros. Nuestra, nuestras redes... MES, ISPACOP, Red de Supermercados, eh, tenemos, un, tenemos convenio con, con, son, con Son Energía, seguramente que poco a poco lo hagamos con las compas de la, de la corriente. Eh, la, la línea medular, la participación, una de las, de las cosas más importantes de la OSA, tienen que cumplir con, de manera regular con un turno de trabajo en el supermercado, tres horas, cuatro minutos, cada cuatro semanas, como he dicho antes. Diferentes tareas: recibir la mercadería, reposición, recibir a los socios, pesar los productos, hagan el cobrar, limpieza. Todas las tareas que se os ocurran de un sub, en un supermercado, pues esas tareas las desarrollamos de manera voluntaria con el apoyo de personas profesionales en la OSA. Con este sistema, eh, nuestros compas de Brooklyn y de, de Nueva York y de, y de La Luz han estimado que aproximadamente el 75% de, de todas las tareas pueden, pueden hacerse mediante esta tarea y con lo cual reducir los gastos en personal ¿para qué? Para obtener mejores productos a mejores precios. Dentro de lo que es la, eh, la OSA también hay diferentes comisiones o grupos de trabajo como pueden ser la de financiación, compras, comunicación impactos positivos, gobernanza, eh, equipos y personas, que es como nuestros nuestro, um, recursos humanos, por así decirlo, informática, también tenemos diferentes grupos de actividad como la OSA Familias, hacemos campañas puntuales como varios crowdfunding, hemos hecho ya eh, un crowdfunding inicial que fue muy exitoso y el año pasado hicimos también otro matchfunding de la mano de Triodos, donde, me, me, donde introdujimos el rincón agroecológico. Si no tengo mala cosa, creo que somos el primer supermercado de Madrid que tiene ese, ese rincón agroecológico. Retos y dificultades. Pues bueno, son, son muchas eh, ahora mismo. Hacer viable económicamente nuestro proyecto sumando más personas a los turnos y a las, y a las, y a las compras. Eh, habéis visto que la OSA tiene casi 1.300 socias, de las cuales participan en las compras y en las, tare en las tareas 735 y en las compras a a, aproximadamente 600 personas. Necesitamos doblar esa cantidad que, participe, que participen, sobre todo en las compras, eh, para ser viables económicamente. Queremos ser una alternativa real al modelo de la gran distribución. Una de las grandes dificultades que tiene la OSA, y creo que ahora mismo toda la economía social y solidaria, es el capitalismo verde o greenwashing. Ahora mismo toda la gente, un montón de personas, eh, quieren consumir de otra manera, quieren consumir responsablemente. Y se creen que consumiendo en el Aldi o en las grandes superficies están consumiendo, pues bueno, eh, consumo unos cuantos productos ecológicos, me compro un coche... Eléctrico y ya pues estoy ayudando al planeta y estoy eh, haciendo la labor. Todo eso nos están eh, tomando el pelo las grandes multinacionales y es solamente una, un lavado de cara para que esto no pare y sigan incrementándose sus beneficios y, y ya estamos viendo eh, el planeta cómo va. Y luego seguir mejorando nuestro surtido y, a, y apostar por el circuito corto, la agroecología y los productos de, de calidad. Eh... Cositas que, que me he dejado por en medio, todo lo que son, todo el tema de, de cuidados, nosotros y nosotras, eh, al ser un proyecto de, de emprendeduría, pues bueno, eh, los cuidados los tenemos muy en el centro, pero teniendo un horario que de 7 de la mañana a 11 de la noche, pues como podréis eh, pensar, nuestros horarios son un poco locos dentro de la economía social y solidaria eh, tenemos que currar muchísimas horas para que nuestros proyectos sean una alternativa y sean viables y, por supuesto, que, que tratamos de, de, de, de cuidarnos todo lo posible, pero el año pasado, ya te digo, y, y todo lo que es el, el salto de escala de la OSA ha sido muy duro y sigue siendo muy duro en cuanto a horas de trabajo eh, dedicadas. Eh, dejamos las preguntas para, para después y creo que más o menos he estado en los 20 minutos que me dabas. Julio. Lo has clavado, perfecto Villango, muchísimas gracias, la verdad que súper interesante, no sé si bueno aquí las compañeras, como entiendo que hay gente de todos sentidos de España e incluso de, de América, pues igual no todo el mundo conocía la OSA y genial. Que para ir, no perder y tener luego tiempo de preguntas, ¿os parece? Pasamos ya directamente con, con Ana, si estás lista, pues espero que hayáis anotado, yo tengo aquí varias cosas que he ido anotando y luego hacemos ¿vale? todo el turno de preguntas. Si os parece bien, Ana. Hola, sí. Que tenemos por aquí? Vale, y muchísimas gracias, Villa, un crack, ¿eh? Lo has hecho en 20 minutos, yo sé que esto tú lo haces en una hora, hora y media, o el tiempo que te dejen, porque te he visto más veces, y de verdad, muchas gracias por sintetizarlo todo también en 20 minutos. Gracias a vosotras, Julio. Y nada, me callo y doy paso a Ana, de la Gerencia del Teatro del Barrio, y otro súper placer tenerla por aquí con nosotras. Muchas gracias. Eh, hola, buenas tardes. Eh, yo no tengo una presentación en PowerPoint, así que voy a intentar ir un poquito en orden también para ir contándoos un poco las cosas de bueno, pues que nos ha propuesto, así como Julio, de las que hablar así un poquito más en concreto. Eh, bueno, el Teatro del Barrio surgió desde... Pues de una manera un poco extraña. ¿no? Eh, Alberto San Juan, que imagino que conocéis, eh, quería, llevaba mucho tiempo que quería tener un quería tener un espacio donde hacer sus cosas de teatro y así. Y de repente se enteró de que la sala Triángulo, el dueño de la sala Triángulo la quería alquilar y entonces se lo planteó así como un poco seriamente. Eh, otra persona y yo que conocimos mucho a Alberto nos dimos cuenta de que bueno, pues es una persona que tiene muchísimos talentos pero la gestión, no es uno de ellos. Y entonces eh, nos pusimos a pedir ayuda a otra gente que nos pudiera ayudar y entonces se nos... Vino gente de Eco, de bueno, un arquitecto también, que Alonso, que también está muy metido en cosas de cooperativas y tal. Eh, es uno de los, yo creo que de los promotores de Sanas. Eh, bueno, nos empezaron a convencer de que si queríamos tener un contenido, teníamos que y estar un poco de acuerdo con el continente y entonces nos convencieron de que lo mejor era hacer una cooperativa de consumo que bueno, pues es lo que hicimos, hicimos una cooperativa de consumo que pensamos desde un inicio que la hacíamos sin ánimo de lucro luego nos ha costado muchos años conseguir ser sin ánimo de lucro eh, y bueno, los primeros pasos fueron muy atropellados, esto fue en otoño del 2013 y abrimos el 2 de diciembre del 2013 2013, cuando nos entregaron el teatro el 20 y muchos de noviembre del de, de mismo año, en tres días pintamos a todo correr entre las personas que estábamos y abrimos las puertas. Eh, fueron muy atropellados también porque no conocíamos muy bien el modelo y encima no sabíamos de ningún teatro en el que se hubiese aplicado este tipo de modelo, no teníamos donde mirarnos más allá de otro tipo de iniciativas eh, que no tenían nada que ver con el teatro, pero... Pero bueno, nos, nos hemos ido pues dando unos cuantos golpes por el camino y hemos ido aprendiendo bastante. Eh, ¿Qué aspectos nos diferencian de una empresa convencional en el mundo de la cultura? Bueno, pues nos, nos diferencian muchos aspectos. El, el principal yo creo que son los principios participativos. ¿no? O sea, esto es una cooperativa de consumo, somos más de 600 socias actualmente. Desde el inicio tuvimos bastante éxito, eh, tuvimos bastante poder de comunicación, lo cual hizo que mucha gente se quisiera eh, hacer partícipe de esta, de esta idea. ¿no? Y, y entonces pues, pues hemos intentado que todas las decisiones básicas de la cooperativa, por supuesto no las del día a día, que para eso estamos en un grupo de trabajadoras que cobramos por ello, eh, pero lo que es, son las bases de la cooperativa y cómo queremos que funcione este teatro se ha ido tomando decisiones a lo largo de los años a través de asambleas y a través de encuestas y bueno, pues lo que hemos ido pudiendo hacer para, para, para que la cosa sea la más participativa posible. Eh, eh, bueno, eh, abrimos, como os he dicho, en, el, en diciembre del 2013 eh, estábamos bastante cerca antes estas nuestras compañeras anteriores han hablado de, de mares eh, aquí todavía no teníamos mares pero pero veníamos del 15 m el 15 m había sido en el 2011 estábamos en 2013 en plena crisis pero con un movimiento ciudadano bastante importante y eso yo creo que nos ayudó mucho para arrancar eh, las ganas ¿no? de, de, de contar cosas desde el principio queríamos que esto fuera un teatro político, eh, no de ningún partido político, pero sí de una base política y de un pensamiento político eh, y, esto, y que fuera una plataforma desde la que dar voz a diferentes acciones y cosas, no solamente desde el teatro, sino también desde charlas, desde otro tipo de cosas. ¿no? Eh, nuestra organización interna es, eh, somos Ahora mismo hay nueve personas en el Consejo Rector que se eligen en asamblea cada dos años, eh, van variando. Eh, no, se, no se cambian las nueve personas cada dos años, sino que la mitad, más o menos, porque es impar, pero más o menos la mitad se cambia cada dos años de manera que haya una continuidad en el Consejo Rector para que no haya que ir dando formando un nuevo Consejo Rector cada dos años. Y somos eso, como os he dicho, más de 600 socias, 11 trabajadoras y hay cinco comisiones de trabajo. Eh, cuando alguien se hace socia, puede hacerse socia y participar en las asambleas solamente. De ninguna manera también puede participar en diferentes comisiones. Hay una comisión de comunidad, una de programación, una de economía una de actividades bueno, pues diferentes lugares donde cualquier socia puede entrar y formar parte de, de decisiones básicas que se van tomando a lo largo de los días entre asambleas también. Eh... El día a día de nuestro proyecto, pues a, yo creo que llevamos un año más o menos en el que ya no estamos constantemente apagando fuegos. Estamos a punto de cumplir 10 años y los primeros años fueron muy atropellados eh, con una sensación de vamos apagando fuegos. Están surgiendo cosas todo el rato. Entonces, eh, a, a, a Iñaki es uno de los que empezaron el proyecto, me decía muchas veces lo urgente es como lo importante y efectivamente se si nos sentíamos todo el rato. Y a por fin, últimamente nos damos cuenta de que podemos ocuparnos de lo importante y no solo de lo urgente. Eh, herramientas de gestión. Bueno, pues las vamos un poco eh, las vamos un poco creando por el camino. Eh, vamos eh, vamos buscando fórmulas para cada cosa que nos surge. Eh, eh, yo creo que una cosa compleja de este teatro es que hacemos muchas cosas muy diferentes. Eh, además de hacer obras de teatro, tenemos las actividades que se hacen los martes, que son charlas donde damos espacio a diferentes grupos de personas que quieren contar algo. ¿no? Eh, tenemos también unos talleres, tenemos también un bar que funciona. Tenemos tenemos muchos espacios que funcionan de maneras muy distintas y entonces cada, cada espacio necesita sus, su funcionamiento ¿no? y vamos a ir buscando las, las cosas. Eh, nuestra comunicación eh, tenemos dos tipos de comunicaciones, la comunicación interna entre socias y la comunicación externa. No nos sirve de nada tener un, un teatro con unas puertas abiertas con 130 butacas y esas 130 butacas no se llenan. Necesitamos contar hacia la calle qué es lo que estamos haciendo y para eso no nos sirven solamente las 600 socias porque bueno, vienen de vez en cuando pero no están aquí eh, comprando entradas todo el día. Entonces tenemos una comunicación interna de la cual se ocupa sobre todo la comisión de comunidad. Eh, aparte hacemos eh, cosas como excursiones al monte, eh, paseos por Madrid con alguien que nos cuente cosas curiosas de Madrid. Intentamos hacer actividades que hagan que la comunicación interna entre socios sea lo más eh, amable posible y además tenemos las asambleas que solemos tener eh, dos, tres al año, en las que eh, después de la asamblea, eh, que suele ser una cosa un poco así como rápida, ¿no? como lo que nos está pasando ahora que tenemos que contar muchas cosas en poco tiempo, después nos solemos quedar tomando algo para que nos podamos charlar y, y tratar en otros, en otros ámbitos. ¿no? Eh, eh, el sector cultural siempre ha sido catalogado como un sector bastante precarizado. Sí, efectivamente, el sector cultural es un sector bastante precarizado. Eh, nos, eh, por todos, en todos los aspectos, ¿no? eh, las compañías de teatro eh, tienen una situación bastante precarizada. A ver, las entradas de teatro son demasiado baratas. Las entradas de teatro no pagan eh, lo que cuesta eh, el producir una obra de teatro y el tener a la gente trabajando con un salario digno y pagar un alquiler de una sala de teatro, pagar la luz pagar todo, ¿no? todo lo que conlleva el trabajo, pagar la comunicación, pagar todo lo que conlleva el, el que ahí esté pasando esa cosa en ese momento. Eh, estamos muy mal acostumbradas porque existen muchos teatros públicos que por supuesto tienen financiación de otros lugares y esto hace que... Eh, que puedan funcionar con el precio de las entradas que tienen eh, pero no podemos subir el precio de las entradas porque bueno, pues porque si no el público no vendría, entonces que nosotras por ejemplo, nuestra manera de, de conseguir eh, ser sostenibles porque nos, lo que buscamos como han dicho nuestras compañeras anteriores es la sostenibilidad eh, porque si no, cerramos las puertas en unos meses eh, nosotras lo que hacemos es producir obras de teatro que eh, además giran y van a otros teatros más grandes, públicos, donde nos pagan un caché y de esta manera podemos, con ese dinero, financiar lo que no podemos hacer vendiendo entradas. Eh, también existen las subvenciones que también nos ayudan bastante en nuestro presupuesto anual, probablemente las subvenciones pueden ser un 10% o algo así del, del dinero que conseguimos, ¿no? del, del dinero que entra. Eh, como os decía, eh, buscamos una sostenibilidad y yo creo que un secreto de lo que nos está haciendo que vayamos a cumplir 10 años y no nos hayamos ido al garete es que en principio y por ahora no estamos buscando un crecimiento. Todo lo que sobra al final de año, si los años en los que se obtiene un beneficio, porque hay años, hay años en los que se obtiene una pérdida como nos ha pasado en el último año, en el 2021, pero en años anteriores que hemos tenido un beneficio lo hemos reinvertido. Que, ¿En qué lo reinvertimos? En tener salarios un poco más dignos, en poder pagar un poco mejor a la gente que viene a trabajar aquí, en crear más producciones propias. Bueno, pues en, en intentar que esa sostenibilidad sea mejor para poder eh, no basarnos en la... o sea, Creemos que la sostenibilidad de este teatro no puede apoyarse en la insostenibilidad de las trabajadoras que pasan por este teatro. Eh, ¿Cuál es nuestra relación con el barrio, con el, con el territorio? Bueno, pues eh, intentamos comunicarnos con todo tipo de eh, cosas que surgen aquí en, a, en a nuestro alrededor. ¿no? Estamos metidos en el museo situado, tenemos esta comisión de actividades que hace que... Bueno, yo creo que de hecho que el documental del que hablaba Villa eh, se presentó aquí en el Teatro del Barrio. Eh, intentamos, eh, tenemos la Hemos tenido la Universidad del Barrio, que con la, que con la pandemia se nos fue un poco al gadete y estamos intentando rearmarla. Bueno, intentamos que eh, todo lo que podemos acoger de lo que tenemos alrededor y que necesite un espacio, eh, lo tenga, ¿no? eh, Dentro de un marco que... que... Eh, mantenga nuestra sostenibilidad. ¿no? Nos pasa muchas veces que hay gente que nos dice ¿y qué quiere hacer esto un jueves por la noche a las 7 de la tarde eh, durante 5 horas en el teatro del barrio? ¿Nos dejáis la sala? Y es muy bueno, es que si no vendemos entradas de teatro no, no somos sostenibles. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en ese equilibrio constante. Eh, la etapa de la pandemia eh, con el cierre de la actividad cultural pues fue un shock fue, además nos, nos costó mucho creérnoslo ¿no? nos iban llegando noticias, está pasando esto, cierran los coles eh, pasa no sé qué y aquí seguíamos como programando sin, sin, y, y, y la persona que programa aquí en el teatro me decía, bueno tendremos que cerrar y, y tendremos que dejar de programar y decía no, no, aquí hasta que nos digan lo contrario, seguimos porque claro, pero de repente nos dijeron lo contrario, entonces cerramos el teatro y tuvimos la gran suerte que a los pocos días eh, una de estas cosas que surgen aquí en el barrio nos llamó y bueno, me llamaron a mí personalmente y me dijeron eh, estamos creando una despensa solidaria, necesitamos un espacio mayor que el, que el espacio en el que estamos y, y hemos pensado en el teatro del barrio, entonces yo pues sí. Sí, pues, o sea, dame unas horas, no puedo tomar esta decisión yo sola, esto es una cooperativa, pero, pero estoy segura de que las respuestas son sí. Y así fue. Al día siguiente se estaban mudando aquí y tuvimos una despensa solidaria durante unos meses hasta que vimos que necesitábamos cómo prepararnos de nuevo para volver a abrir. Eh, y además eh, el confinamiento había acabado y no veíamos muy fácil el cómo... El cómo salir de una situación en la que mucha gente se había quedado en una situación muy precaria, pero no se iba a resolver en, en dos meses o en lo que fuera. Y entonces nos dimos cuenta de que bueno, dejábamos de ser el espacio adecuado para, para, esta, para esta iniciativa porque, no, porque, porque bueno, al fin y al cabo somos un teatro. ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias ha tenido para nosotras? Bueno, pues... Lo primero fue una experiencia maravillosa porque dentro de lo duro que era la situación y de, y de, de, la, de lo difícil ¿no? de, de estar eh, en una situación en la que de repente hay mucha gente que se había quedado en su casa y pues gente que tenía una economía muy del día a día o lo que fuera, pues que se había quedado en una situación muy vulnerable, pues dentro de lo duro que había sido todo eso, pues nos dio la... La alegría de tener algo que hacer, de tener una sensación de que estábamos haciendo algo por ayudar, eh, por ayudarnos, porque en realidad eh, también se formó de una manera muy colaborativa, ¿no? Quien, quien ayudaba era ayudada por otro lado, ¿no? Esto todo fuera un poco así. Y, y bueno, pues, pues no mucho más. ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia para nosotras? Bastante graves. Eh, hemos tenido eh, un aforo, o sea, hemos, tuvimos que cerrar, luego tuvimos el aforo muy limitado. Luego el, este teatro tiene una multiprogramación. Tenemos dos funciones al día porque para ser sostenibles no podíamos tener dos funciones al día porque teníamos que ventilar, no podíamos, teníamos que limpiar. Eh, bueno, eh, pues económicamente fue un palo enorme. Eh, tuvimos que estar en ERTE, las personas trabajadoras de este teatro y lo que pasa es que sí que se decidió, que se nos completaba el sueldo. Eh, entonces estuvimos cobrando durante todo el ERTE el 100% de nuestro sueldo. Eh, y bueno, pues estamos aún recuperándonos. Todavía nos pasa que tenemos unas consecuencias de la pandemia. Todavía tenemos un público más reducido y somos conscientes de que hay gente que, que no se atreve a venir porque, bueno, han quitado las mascarillas, por ejemplo, y para nosotros ha sido un golpe. Mucha gente nos pregunta, ¿y qué vais a hacer? Y... Pues ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada pues la gente tiene derecho a estar sin mascarilla no podemos obligarles ¿no? Eh, pero claro, si alguien está asustada pues no puede venir eh, bueno, pertenecemos a las redes que pertenecemos pertenecemos a las redes de teatro como es lógico, pertenecemos a Macomad que es la red de teatro de Madrid de Teatros Alternativos de Madrid pertenecemos a la red estatal pertenecemos a Sanas, pertenecemos al mercado social eh, bueno, eh, pertenecemos a lo que creemos que, que que, que, deben, que, están, que están en nuestro lugar ¿no? y que podemos colaborar de, con, con, con ellas. ¿no? Eh, creo que es importante también decir que intentamos siempre recurrir eh, a nuestros suministros, intentamos siempre recurrir a, a empresas que tengan también nuestros valores. ¿no? Eh, también estamos con, o sea, nos, todo el banco eh, hemos hecho las cosas con triodos, que mira que nos cuesta porque, porque hay cosas que las ponen muy complicadas, pero estamos con triodos. En la energía estamos con Some Energía. Eh, no recurrimos eh, nunca a, a Amazon, a Globo, a Uber, a todo este tipo de cosas. Eh, pues las tenemos prohibidas aquí en el teatro. Eh, ¿Qué más contaros? Eh, ¿qué, ¿Qué hemos hecho para intentar cuidarnos entre nosotras en estos años? ¿no? Pues eh, hemos hecho también cursos de comunicación no violenta, hemos tenido un, una persona que nos ha estado ayudando en una cosa que le hemos llamado el repensando, no? de repente nos dimos cuenta en que, de que eh, no sabíamos si estábamos... Eh, o sea, como que teníamos unos fines muy, muy claros al principio eh, y eso, nos habíamos pasado mucho tiempo apagando fuegos y de repente dijimos, bueno, pero ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y entonces pues, estuvimos en, eh, haciendo esta cosa como repensando en el que se unió toda la sociedad que quisieron e hicimos un trabajo de, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde, son, a dónde vamos. ¿no? Eh... Hacemos una reunión semanal de equipo en la que sola, no solamente estamos viendo un poco que, cómo vamos, qué necesitamos hacer, sino también cómo estamos, qué, qué necesitamos para estar bien. Eh, y creo que, que estoy. No sé si, si se os ocurre algo más, pero bueno, imagino que ahora en las preguntas eh, pueden surgir más cosas y además así damos 20 minutillos para preguntas que si nos íbamos a quedar sin tiempo. Esto pues muchísimas gracias Ana, también ha sido genial y gracias por sintetizarlo todo en, en este tiempo. Y bueno, yo no conocía mucho el teatro de, del barrio, entonces bueno, pues la verdad que me ha sido muy enriquecedor porque no conocía tanto de si te habéis visto algo, pero no, no sabéis esto que tenéis la universidad del barrio y bueno, que veníais todo, de dónde veníais y tal. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues ahora ya, pero no me voy a enrollar yo, que no soy aquí protagonista para nada. Entonces ahora, bueno, que estáis 12 personas del curso y bueno, que os dejo, no sé, como queráis intervenir. Si os da palo y preferís escribir las preguntas, yo se las paso, pero yo os animo que no, creo que estamos en confianza, ¿no? Villana, Verónica, ¿os parece bien que os, que os interpelen directamente las personas? Entonces si queréis, levantáis la mano o habléis directamente, yo os doy paso. Y nada, aprovechemos que tenemos ahí 20 minutillos, si lo podemos rascar dos o tres más, y para preguntar lo que, lo que se nos haya quedado de cada una, lo que queráis. Venga, ¿quién se anima? Hola, ¿qué tal? ¿Se, me, se oye? Sí, se te oye. Ahí Hola, vamos. ¿qué tal? Sí, Airam, ¿qué tal? <risa> eh, nada Muchas gracias a los tres por la intervención, la verdad que espectacular. Yo tengo una pregunta para Villa, creo, ¿no? Para el, el supermercado La Osa. Eh, a ver, a mí me quedó muy claro porque la verdad que lo has explicado estupendamente, ¿no? El funcionamiento. Y de hecho, eh, iba teniendo preguntas y, y, y conforme ibas hablando, las iba respondiendo. Pero claro, mi pregunta es, por ejemplo, ¿no? en el caso de yo que me gusta ese, esa, ese aspecto del consumo responsable, yo cuando me enfrento a un consumo, o sea, a una elección entre un pan bimbo y un pan pan rico, claro... ¿Por qué usted entiendo que ustedes en el supermercado tienen pan bimbo? porque Porque habéis hecho ese análisis que decías multifun, multifacético de proveedores, medio ambiente, etcétera, y consideráis que es una marca aceptable, por así decirlo, para ponerlo en vuestro supermercado, y el resto de marcas que hay en el supermercado, entiendo que se distinguen un poco de, de resto de, de marcas o de, o de productos, Precisamente por eso, ¿no? Que porque cuando yo voy, ya, digamos que ustedes han hecho ese filtro de analizar cuáles serían los, los, los productos, digamos, más sostenibles, más éticos, etcétera, etcétera. Y perdonen que tengo aquí el niño eh, interviniendo aquí. Entonces, yo no sé si te Gracias. Por la pregunta. Gracias por tu pregunta, Irán. Eh, muy interesante. Eh, nos la nos preguntan muchas veces, ¿vale? Eh, te voy a explicar el por qué. Nosotros venimos del oficio de tenderas, ¿vale? De tenderos. Cuando teníamos <risa> 2D, en 2D era todo ecológico. Ahí estábamos al pie del cañón, Tommy y yo, entraba una persona y le contábamos cómo eran las, las diferentes productos, de dónde venía productor. Pero esto ya es un supermercado y es el supermercado el que tiene que hablar a, a la persona que va a consumir, en este caso <risa> el socio, la socia. El socio, la socia, estamos en una ciudad, en un país y en un entorno donde el consumo de productos de calidad y el consumo de productos ecológicos es muy, muy, muy reducido la gente se basa en hábitos de, en hábitos de consumo y esos hábitos de consumo es, quiero mi bimbo quiero mi mao, quiero productos reproducibles, y una vez sí. que tengo otros productos al lado, pues la gente va investigando, la gente va investigando eh, qué, qué diferencia hay entre un pan y otro, ¿vale? Entonces, ese es genial, el que tiene que hacer esa labor que antes hacían los seres humanos, por así decirlo, por supuesto, que nosotras estamos por allí y ahí dentro de la OSA hay una heterogeneidad totalmente, no solamente de perfiles de socia, sino de productos. ¿vale? Esas son dos, dos claves. Pero esa heterogeneidad, ¿para qué es en los productos? ¿Qué es, tu produ ¿Qué es tu pregunta? Pues para que las personas, y en este caso las socias, comprueben la diferencia que hay entre, en el, entre un pan bimbo y un y un pan, por ejemplo, elaborado con eh, harinas ecológicas, como puede ser el del árbol del pan, con un pan artesano y con harinas ecológicas, pero que no están con sello todavía, como puede ser panadario, o sea, tienen diferentes alternativas, ¿qué pasa? Que siempre eh, el precio y la comodidad y tu hábito es lo que te marca tu consumo, lo han hecho muy bien, eh. el lado oscuro lo ha hecho muy bien, eh. Airán. lo ha hecho genial. Nos ha totalmente Vamos directamente a los productos que ellos quieren. Entonces, nosotras, nuestra estrategia es, encuentra tu producto habitual, pero si al lado tienes otros y ves dentro de tu comunidad a gente que te, oye, ¿y por qué compras tú esto? Y te gastas en, en un pan el doble a lo mejor o un poquito más de lo que te gastas en este. Ese es el, el motivo y, por supuesto, la idea de la OSA es que, poco a poco vayan desapareciendo estos productos. Creemos que el polvo es lo más democrático que hay en un lineal. Si un producto coge polvo, es que la gente no lo quiere, aunque sea el mejor producto del mundo. ¿vale? Entonces, creemos que, porque, por ejemplo, hemos sido tan osados y nos hemos llevado un montón de críticas de tener Coca-Cola. Y en primera línea, ¿para qué? Para que las personas... Y lo que estamos viendo ahora mismo es que la Coca-Cola está en caída libre dentro de la OSA. Con lo cual, yo estoy súper contenta de que poco a poco la Coca-Cola va a desaparecer del lineal. Esa es la idea, ¿vale? Hacer esa transición hacia un consumo responsable. Perfecto, perfecto. perfecto. Totalmente aclarado y yo te digo como reflexión, yo como consumidor muy amateur en esto, en el sentido de que claro, yo siempre intento consumir responsable, pero claro, no tengo las herramientas para, para poder valorar efectivamente esto lo hace mejor que otro, ¿sabes? Entonces muchas veces pues hablas de oídas, de pues de, de artículos que salen, que si enocu, que si no sé qué. Entonces empiezas a hablar, bueno, pues esto lo hace un poquito mejor, Danone lo hace mejor que, que otro, yo qué sé. Y, y intentas comprar eso, pero efectivamente si tenemos un espacio donde ya ustedes estáis haciendo esa labor, por así decirlo, me parece espectacular, vamos. Eh, así que nada, genial. Muchas y gracias, y, y perdón, y una, y una pregunta complementaria a eso. Y, y, una, a usted, y una pregunta complementaria a esa. Cuando decís que eh, compráis a un distribuidor... Eh, creo que suizo, donde efectivamente les trae Bimbo, Mau, etcétera ¿por, ¿por qué no compras directamente a, a Bimbo, a Mau? o sea, esto es por ignorancia no, porque, ¿eh? no sé cómo funciona la cadena este, de distribución ese tipo de marcas ya, ya juegan otra liga entonces, si quieres llegar a esos productos van todos por, por exclusiva y por determinadas situaciones que funcionan de otra manera ah, vale, ellos, vale, vale. ellos juegan en otras ligas y, y queremos salirnos de ahí, no sabes lo, ah. lo que queremos salirnos pero es que la mayoría de la población está consumiendo ese tipo de productos como ha salido en el último informe, claro, claro, claro, que, claro, que el otro día el equipo de Garzón sacó, ya habéis visto, que, que, que es que justo en la alimentación donde estamos haciendo la mayor, la may, el mayor roto a, al planeta. Sí, lo voy a poner por aquí, que el del país dice ¿no? Eso fue muy interesante, lo voy a compartir aquí el de que decía que el consumo es la huella ecológica. Ah, genial. Vale, a quien más, venga, animaros. Eh, muchas gracias a Irán por la intervención, ¿eh? que siempre cuesta romper el hielo, gracias por ser ahí el primero, vale. Nada, Yo tengo una pregunta, eh, en, originalmente iba a ser para Villa, pero, pero en realidad es para, para las tres. Eh, es acerca de la financiación de vuestros proyectos, ¿no? eh, yo ahora personalmente estoy en, en un cambio eh, profesional, estoy bueno, eh, investigando en, hacia dónde tirar. Eh, Gente con formación, eh, que tenemos ganas, tenemos energía, tenemos ideas, eh, pero no tenemos financiación. <risa> eh, y entonces la pregunta es: ¿cómo superamos eh, esa barrera de la financiación? ¿no? Villa ha comentado que para montar la OSA eh, tuvisteis un, un millón y pico, ha eh, apuntado un millón y medio, pero has dicho un millón y pico en realidad. Casi medio, casi medio. Vale, un millón y medio, 60% de bancos, 40% de socias, entiendo. Eh, para montar, entonces la pregunta es: para montar proyectos eh, de economía social eh, colaborativa eh, de impacto, entiendo que hay una barrera, son bastante intensos en capital en general y hay una barrera importante a la financiación. Entonces, ¿qué nos podéis decir de cómo afrontar esa barrera y ese miedo, eh, que es lo que hace que muchos de nosotros todavía no nos atrevamos? Bueno, yo sí puedo. Yo, el, el teatro del barrio no costó tanto como un millón y medio, pero también costó su dinero. Pero yo creo que también otra de las razones para ser una cooperativa es que, o sea, aparte de que muchas cabezas piensan mucho mejor que una o que tres, eh, muchas cabezas también pueden aportar más pasta. Que una o que tres. Eh, si te juntas un grupo de gente bastante grande, o sea, nosotros, por ejemplo, que cualquier socia, cuando se quiere hacer socia, tiene que poner 100 euros. Eh, ahora mismo que somos más de 60 socias, más de 600 socias, eso son más de 60.000 euros. Parece que no, pero 60.000 euros es un buen colchón. En realidad, cualquier socia si se quiere más hay que devolverle esos 100 euros. Pero eh, mientras no los reclama, eh, ahí tienes un colchón para ese tipo de, O sea, para, para empezar, para arrancar. No éramos 600 al principio, pero eh, bueno, teníamos ahí un, un dinero de arranque. ¿no? Uh -huh. eh, también es verdad que, que no es tanta la inversión como, como ha podido pasar en la OSA. ¿no? Pero, pero sí, el, el ser cooperativa también te ayuda en ese sentido. No eres tú, poniendo el dinero en tu bolsillo. Solo. <risa> ¿Cómo reciben los tríodos El principal del obstáculo, Álvaro, el principal sí. obstáculo que tiene la economía social y solidaria, bajo mi punto de vista, es la escasa financiación. Correcto. Nosotras, eh, dos años negociando con la banca ética, dos años, que Correcto. se dice pronto. Dos años. Y... Lo que logramos del, del hecho diferencial con respecto a la banca convencional es que no, no tuvimos que poner avales, no tuvimos que poner nuestras casas, decir a nuestros padres, madres, familiares, venga, si vamos a hacer un supermercado maravilloso, pero pon ahí, pon ahí tu propiedad que como no salga esto se lo queda a los bancos. Esa es la única peculiaridad que te puedo decir de que la banca ética nos ha, nos ha hecho una gracia. Eso sí. Los tipos de interés con los que estamos trabajando, en algunos casos, porque tenemos seis créditos, cada, cada entidad eh, de crédito, tenemos dos créditos con ellas, dos financiaciones, y tenemos diferentes tipos, unos fijos, otros al y medio, otros al 5, o sea, hay algunos que son disparatados, o sea, se han, se han cubierto también los señores y las señoras de Triodos y los señores y las señoras de Fiale. ¿vale? Con todo mi respeto y mi cariño, que me voy a tomar cervezas con ellos, ¿eh? O sea que, pero la banca es banca, ya sea ética o no. Y ese es el principal mm, talón de Aquiles que tiene nuestra economía, nuestro modelo alternativo. En cambio, en el otro lado, la financiación es, ya visto, consiguen miles de millones casi así. Sí, y sí. estoy con Ana, eh, el colectivo y sobre todo una figura que en España brilla por su ausencia y que a nosotras han tenido que venir de Francia a echarnos una mano. Los filántropos, las fundaciones. Aquellas, estoy hablando de la fundación Daniel y Nina Carasso, que a la OSA le está, le está echando una mano, no solamente en una inversión, ¿eh? que ha invertido y se, lo tenemos que, y se lo tenemos que devolver, pero ha invertido. Y, en, y ahora nos está echando una mano para proteger su, su inversión. Eh, en España no hay filántropos y si los hay, invierten en otras cosas, como creo que los medios de comunicación nos dejan claro todos los días. Vale. Eh, Tiento dejarte sin palabras, pero es así. Gracias a, a las dos. Solamente, Álvaro, para aportar algo más en, en lo que dijeron los compañeros, que es exactamente así, ¿no? Una vez que se tiene un capital propio, que en el caso de, de ser cooperativa eh, es fondo social, ¿no? Y entonces no, hay, no, no tienes el, respaldo, el, el tener que poner eh, tus bienes como garantía. Por eso, en lo que hoy os comentaba en la presentación, hay una distribución del riesgo que cuando asumes un emprendimiento a título personal o una limitada o no, eh, el riesgo se concentra y tienes como que poner tu, tu, tu patrimonio de respaldo. ¿no? En este caso, el patrimonio lo repartí, el, el, el capital lo, re, lo socializamos lo repartimos y el riesgo también eh, y eso es importantísimo a la hora del de, punto de partida luego hay que tener un buen plan de negocio demostrar con un buen plan de negocio la viabilidad como, como decíamos al principio cuando uno no tiene historia y recorrido es en base a muchos supuestos que se hace pero el banco para evaluar tu proyecto eh, tiene que tener un, una referencia. Y ese es el plan de negocio. Y tienes que desarrollar un plan de negocio creíble. Por más que sea, muchas veces en base a supuestos tiene que ser un, plan de, de, de, de, un buen plan de negocio. Porque ahí es como vas a demostrar eh, la viabilidad de tu proyecto. Bueno, eh, entiendo que, por ejemplo, en, en la OSA eh, veníais de demostrar que habíais montado ecotiendas exitosas. En el Teatro del Barrio teníais gente con experiencia exitosa en el mundo. Eh, entonces, que eso cuenta, ¿no? A la hora de recibir la financiación cuando, no sé, si no vienes del sector y... Como que, como que veo un, una barrera importante para alcanzar esa escala, como que primero tienes que demostrar a pequeña escala. ¿no? Y son proyectos eh, alternativos, Álvaro. La corriente no lo sé. Recuérdalo, son proyectos alternativos. Entonces, los proyectos alternativos siempre generan dudas en los financiadores y financiadoras. Nosotras éramos el primer supermercado cooperativo y participativo de España y de, de Madrid y de España. Mm. Había otros modelos que eran participa o sea, cooperativos, pero no mm. que implicaban la participación obligatoria como nuestro modelo. Entonces, eh, la banca, aunque fueran gente con la que nos tomábamos cervezas, nos decía, ¡uff! Y esto. ¿Que vais a conseguir que la gente vaya tres horas al mes a hacer de reponedor? Pues sí, lo hemos conseguido. Estoy con Verónica, ¿eh? Hay que hacer un buen plan de negocio. Bueno, supongo que todos, ¿no? Villa, Ana, tuviste que hacer un buen claro, plan de negocio, un buen claro. estudio de mercado, que tú puedes ser el más, el más social del mundo, decir que vas a dar empleo a personas con diversidad, lo que tú quieras, o super huella ecológica, pero que si los números no salen, no te va a dar dinero a nadie esa es la premisa nosotras, nosotras tuvimos un momento de pensar que nos íbamos al garete eh, y no estoy hablando con el COVID sino antes eh, habíamos, habíamos hecho un plan de negocios con unos objetivos y un momento en el que no estábamos cumpliendo esos objetivos y nos dimos cuenta de que de que íbamos mal y que podíamos cerrar luego pues resultó que conseguimos salir ¿no? de ello pero, pero hubo un momento de, de miedo ahí Herramienta imprescindible, gracias por introducirlo Verónica, se nota tu perfil Gracias. vosotras. Venga, ¿quién más se anima? Vamos, estamos ahí, está muy bien. ¿Alguna compañera? Bueno, Ana, a mí me gustaría saber cómo habéis salido de este bache ahí, que, o sea, cuáles son las salidas que habéis tenido pues, pues han sido un poco pensadas y un poco también golpe de suerte, porque para nosotras siempre lo que nos ha salvado de muchas situaciones han sido las producciones propias. Eh, es una inversión, hay que, eso cuesta un dinero, pero es lo que, lo que más nos ha salvado y en aquella ocasión fue la producción propia del Rey, eh, no la película, que luego eso fue una locura que, que económicamente fue un desastre, pero, pero la obra de teatro, era una obra de teatro en la que estaban Alberto San Juan, Willy Toledo y Luis Bermejo, creo que era el tercero, eh, que fue como un tiro, nos fue fenomenal y fue, fue eso lo que nos, nos hizo salir de ahí, eh, pero podía habernos ocurrido o podía habernos ido bien y la verdad es que siempre estamos... Eh, siempre estamos un poco en esa cuerda floja ¿no? es cierto que ahora tenemos un poco más de trayectoria más experiencia y como que podemos prever un poco mejor que puede ir bien o que puede ir mal pero todavía metemos patas muy gordas y cada pata que se mete, sobre todo en producciones propias es un, un volumen de dinero que, que perdemos eh, bueno, pues, pues ahí, ahí seguimos pero es cierto que tampoco eh, este teatro cuesta mucho dinero al mes eh, pero pero nos, no tenemos una inversión muy grande eh, más allá de eso. O sea, sabemos cuánto cuesta mensualmente y tenemos que conseguir ese dinero mensualmente. Algunos meses no son mejor, otros peor, pero anualmente hacemos un presupuesto con unos objetivos y vamos viendo si los vamos cumpliendo. Si los vamos cumpliendo, pues vamos, vamos siendo sostenibles. Yo quiero hacer una pregunta también. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, tengo un proyecto ahora personalmente también para un colectivo de personas en riesgo de exclusión social en España. Y, y bueno, la sobre todo, el, la problemática que estamos teniendo es, eh, digamos que nos piden como, bueno hacer como un proyecto piloto al principio de, de nuestro porque entiendo que todos estos proyectos sociales, eh, no sé si de alguna manera es fácil hacer como ese proyecto piloto, con un, también depende de, del proyecto que sea, pero por ejemplo el riesgo de personas, o sea, es como, no sé si en todos los proyectos sociales se hacen ese proyecto piloto o no, pero el caso es que como nos piden hacer eh, esta parte y lo vemos como un poco complicado a la hora de digamos, de ilusionar a ciertas personas cuando en verdad después digo, bueno, pues mira, no funciona. Como que bastante tienen ya con la situación en la que está como para hacer ese tipo de, de ilusiones. Pero bueno, también no lo, no lo exigen un poco. Yo no entiendo muy bien qué es este proyecto piloto. Es que igual igual nos tienes que explicar un poquito más cuál es el proyecto general vale. para entenderlo del proyecto piloto. Es eh, como crear... Mmm... Digamos, un... es para personas sin hogar en España, pero eh, es la creación de, bueno, de, de un hostel, pero para esas personas, y esas personas implicarían, pues bueno, trabajarían ahí y demás. Y, y entonces, pues claro, el hecho de que esas personas trabajen ahí por tiempo limitado, el hacer ese proyecto, pues no sé hasta qué punto eh, se puede hacer como un proyecto piloto de ese, de ese proyecto en sí. Es que en realidad es empezar el proyecto, realmente, ¿no? Es hacer un proyecto piloto o es que, que es más pequeño o cómo, o, sea, o es simplemente hacerlo en, en papel. Quiero decir que si al final... Si no, no, ponerlo hacer, en práctica, digamos. Ponerlo en práctica y ver si claro, funciona. Y Si no claro. funciona, cerrar. Y eso es lo que os da miedo porque decís, bueno, claro, y esta gente vuelve a la calle, ¿no? Yo diría... Sí, es muy complicado para... Claro. Para hacer... diría a andar, se empieza andando eh, en todos los proyectos puede ser y se corren riesgos muchas veces de que no puedan seguir adelante, pero si no se, o sea que, dice que al final empezar el proyecto piloto significa arrancar igualmente, ¿no? porque yo, venga. mira, yo, si te ya... vale... ay, perdona, si te vale Perdón, disculpa Ana que soy muy impulsivo eh... no, no, por supuesto por supuesto adelante, si, si te vale eh, dos de Dos de Ecológico, se dado Dos de Ecológico porque estaba en la calle 2 de Mayo y era un pequeño local que era el salón de la casa de una amiga. Eh, Tomás y yo después de darle muchas vueltas y de cómo teníamos que hacer una prueba, un piloto, si esto podía llegar a funcionar, eh, el, el comercializar eh, productos ecológicos en una ciudad que decía Ecoqué, ¿entiendes? Pues antes de hacer pequeña, una inversión que no teníamos ni un puñetero duro, pues dimos, eh, hicimos la prueba en el salón de la casa de una amiga. Salió bien ah, y después ah. de estarnos un año allí, claro, el, el problema es que nuestro objeto de trabajo eran, eran tomates, melones, no personas. Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. ¿Entiendes dónde? No sé. Si, si estuviera la Ingo, pues a lo mejor la, la grande, pues a lo mejor eh, os dejaban un cacho, ¿entiendes? Ya no tenemos ni Ingo grande, ni Ingo pequeña porque hoy han desalojado, eh, entonces no lo sé, no lo sé, eh, Isabel, qué decirte, sí que tenéis que hacer un piloto, pero vuestro gran problema ya no es encontrar ese espacio, sino también que vuestro objeto son personas, y... pero bueno, no. se puede hacer, es, un, son, es una práctica, entonces yo diría que lo más complicado es encontrar el espacio para hacerlo, en vuestro caso. Yo, yo diría además eh, que en caso de que funcionara el, el piloto, eh, o sea que no funcionara eh, estoy segura de que a esas personas el recorrido les iba a ser, les iba a ser beneficioso que, que no simplemente eh, o sea que, que, que seguro que sacaban cosas buenas en el camino entonces yo creo que dejando muy claro esto es un proyecto piloto vamos a intentarlo puede pasar que no salga bien y que nos vayamos al garete, bueno pues, eh, pues es, todo, el mundo, todo el mundo parte de ahí ¿no? Claro, y además entiendo que es un, como un trabajo de red de asociaciones, porque al fin y al cabo también como que estamos creando esa red claro. o sea, de ayuda para ver hasta qué punto tienen interés, hasta qué punto podemos, porque al fin y al cabo es un trabajo de red de eso, de a nivel de ayuda psicoemocional, en fin, todo el trabajo que requieren estas personas. Listo, claro. Isabel, eh, bueno... Pues... En el caso de La Corriente, al principio hasta no tener la masa social eh, requerida para poder eh, gestionar eh, directamente el proyecto, nos, nos unimos con otra cooperativa que era más grande, Goyener, el Vasca, y, y por un tiempo eh, nos, nos apalancó... Eh, el periodo de tiempo hasta conformar la masa social, pero teníamos que ofrecer algo al sociosocia, mientras que podíamos eh, generar el volumen para gestionarnos eh, de forma independiente. Eh, claro, entonces, sí, claro. entonces, lo que os decía, en economía social, y, y esto es más economía solidaria, ¿no? o sea, es la parte, somos uh, economía social y solidaria. Y la economía solidaria muchas veces eh, de lo que puede eh, basarse para desarrollar sus proyectos son en subvenciones. Pero claro, para pedir subvenciones tiene que estar funcionando un proyecto eh, en la mayoría de los casos. Entonces, eh, teniendo un proyecto eh, ya constituido, buscar alianzas para empezar ese, esa, ese piloto. Buscar alianzas. Y, y poderlo mirar algo complementario donde esto se pueda desarrollar como un proyecto anexo a otro y ver por ese lado cómo desarrollar el piloto y cuando esté funcionando allí ya empezar a, a buscar la financiación para para ponerlo en marcha eh teniendo ese historial. ¿no? Al principio sin tener historial es, es difícil, hay que hacer el, el piloto, pero es verdad que es muy difícil y más en el ámbito solidario, por lo tanto, hay que buscar alianzas. Sola no, sí. es muy difícil. Muchas gracias. Eh, Nos hace intervención más, ¿os parece? ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Nos animáis? Ay, que se tenía el vídeo parado. No, no he escuchado la pregunta, perdón. Ah, no, digo que si alguien más quiere hacer una intervención, hacemos la última, que es Villana y, y Verónica, tendrán pues sus agendas ocupadas, pero igual nos dejan dos minutillos más para hacer la última, ya aunque yo les pedí hasta las seis. Pero si alguien más quiere, pues bueno, entiendo que podemos hacer una última intervención y ya les dejamos. Venga, ¿quién quiere aprovechar? Bueno, y si no, pues hacemos un cierre y una... No ¿Podemos, podemos hacer un cierre, Julio, si te parece. Sí, hacemos he, un cierre. Yo he apuntado aquí eh, algo que creo que, que es el ADN de, de, de nuestro tipo, de, de nuestros modelos de negocio, que lo hemos dicho todas en nuestras intervenciones, que es la participación, la cooperación, la colaboración. Pero diría más, participación en tareas comunes, ¿vale? Porque eh, yo creo que el modelo actual neoliberal participan eh, individualmente, que no te digo nada. O sea, vamos, la gente participa comprando, participa, pero es para los mimi que digo yo, es para mí, mí, mí, mí. Y en cambio, nosotras es participar para el común. Entonces, me quedaría con, con esa y, y paso el testigo a mis compis. Participar en tareas comunes. Totalmente de acuerdo. Venga, quería hacer un cierre, Ana, Verónica, ya de últimas palabras. Yo decir que el, el emprendimiento social tiene mucho de, eh, muchos aspectos satisfactorios, ¿no? que eh, principalmente eh, nos animan a seguir el día, a pesar de, de lo que contaba Ana, de los momentos, ¿no? eh, la, la curva de aprendizaje de estos proyectos es súper importante y a veces nos hundimos en las realidades sin poder ver con perspectiva eh, el bosque, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, que decía Ana, Ay, ¿cómo desearía yo estar en esa situación de poderme centrar en lo importante y no en lo urgente? Estamos en urgente eh, con proyectos que están hace tres años en, en desarrollo, pero seguimos en urgente y sabemos que la gestión del urgente no es lo... Lo, lo bueno y eficiente, pero es lo que nos abarca la mayor parte del tiempo. Y otro elemento en este tipo de, de emprendimiento y de, de organización es que, si bien decimos lo, lo, lo, la diferencia de las personas en el centro, eh, cuando ponemos este valor, es muy difícil llevarlo a, a la práctica cuando no venimos... Eh, educados ni culturalmente eh, del todo conscientes de cómo vivimos, ¿no? Pilar eh, decía lo de, lo de lo común, ¿no? El, el, y y, y el mayor problema, eh, yo creo, es gestionar eh, proyectos de economía social con personas en el centro, es que no venimos del todo formados para, para poder eh, tener en el centro a las personas y a, y, y a lo común. Entonces, se necesita reflexionar muchísimo en los valores y cómo esos valores y cómo lo que queremos construir se lleva a la práctica. Es difícil y muchas veces el tiempo de la gestión no nos permite hacer ese tipo de análisis y reflexiones, pero es prioritario. Eh, tener en cuenta, o tenerlo ahí, no eh, eh, estos, estos conceptos, valores, que están muy bien escritos, pero luego todo eso es, hay que llevarlos a la práctica. Y hay que tener herramientas para, para llevar a la práctica todo esto. No es fácil, es satisfactorio. Y luego el, la sobrecarga de trabajo, como decimos nosotros, eh, eh, no es explotación, pasamos de muchas veces que eso también hay que ser conscientes con relación a lo, al, al cuidado de, naso, de nosotras mismas y del equipo, es que pasamos de la explotación en el lado oscuro, como lo llamamos todos en este sector, a la autoexplotación O sea, te, eh, y eso eh, en los proyectos sociales nos quema mucho. Entonces hay que tener siempre eh, elementos para poder darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de dónde estoy, qué estoy haciendo, en qué. o sea, y esos son aspectos importantes también en este tipo de, de, de organización y de proyectos. Yo también, eh, uno de los aprendizajes más importantes de, de este tiempo ¿no? en, en Teatro del Barrio, yo diría que eh, aparte de, eh, de, la, de no caer en autoexplotación y de este tipo de cosas que, están hablando, eh, que estaba hablando Verónica, o sea, yo creo que lo que decía antes, ¿no? tres cabezas piensan mejor que una, diez piensan mejor que tres, seiscientas piensan mejor que, que diez, pero eh, es muy importante eh, confiar en las personas profesionales. Eh, también muchas veces caemos en no, no, no, porque yo quiero hacer, ¿qué ha pasado no muchas veces, eh, socias de la cooperativa que quieren programar y es como no, es que programar es, es una profesión y es, y es una profesión muy dura y muy complicada y que necesita mucha preparación, entonces no caigamos en... Eh, como esto es una cooperativa aquí todas hacemos de todo y todas sabemos de todo no todas sabemos de todo y es importante caer, o sea, aprender eso porque si no se nos va se nos va el proyecto y, y, y acaba rompiéndose se acaba, se acaba fastidiando lo ¿no? que estás formando Perfecto, pues ya como decía Isabel, da las gracias yo muchas gracias a Ana Villa y Verónica o participar a todas las personas del curso y nada bueno que la idea de este curso de este webinar era que vierais, como decía Verónica que se puede, no nos quedamos muchas veces en la teoría pero que ya son experiencias que están pasando que se está haciendo en madrid también me quedo con lo de villa de que el poder que tenemos como consumidoras y bueno pues la idea era esta no ver que ya hay alternativas de consumo disponible, disponibles y reales. Y nada, que, y nosotros vamos a intentar desde economistas proporcionar las herramientas para las personas que quieran emprender, pues que, que puedan hacerlo. Ya está, que yo súper agradecido, ha sido súper fácil poder contar con, con vosotras tres, la verdad, es un placer y, y nada más. Y gracias a las personas que habéis participado en el curso, espero que os haya gustado y que sigáis, que sigáis participando en el curso y nos veamos en otra. Nada, a ti ya y a Ana Verónica, pues espero encontraros por ahí otra vez más seguro Muchísimas claro, gracias por, por escucharnos y por, siempre, claro, por interesaros claro. en nuestros proyectos. Muchas gracias a todas y Ana y Verónica, un placer, he aprendido mucho de vosotras, de verdad, y, y espero, vivo muy cerquita de teatro de barrio pero estoy todo el día en la OSA, entonces <risa> <risa> me gustaría ir mucho más de lo que voy, pero bueno. Muchas pues gracias la, a vosotras. Y, y la corriente, estamos ahí estudiando una oferta vuestra, ¿vale? Pero... Es un, es un terreno tan sumamente complicado y la OSA ahora mismo está en un momento tan vulnerable económicamente. Todas, que... todas, pero nos tenemos que apoyar. Exactamente. Venga. Hablamos. Venga, <risa> tejiendo, tejiendo redes, sí. Siempre. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien, Verónica. ahí Haremos ahí, lo mismo okay. también desde aquí. Siempre. Pues sí. Muchas gracias, sí, sí, es un muchas placer gracias. contar con ustedes. Chao, chicos. Chao, chao.